¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! Bienvenidos, bienvenidas a Susurros del Papel al Congreso de los Diputados. Y está de prensa así, porque ahí debe de haber algún debate sobre el Pegasus o el unicornio o algo así. Ah, que he descubierto que los leones se fundieron con los cañones eh, que le arrebataron al enemigo en la guerra de África, es decir, de mi tierra, en la batalla de 1861 y lo hicieron en Sevilla, en la fundición de Sevilla pero son con cañones arrebatados al enemigo en la guerra de África Pues nada, yo esto no lo había visto nunca y aquí estoy en persona Chicas, pues me hace mucha ilusión que hay un trocito de África ¡Chao! Buenos días, bienvenido y bienvenida a Susurro del Papel me parece que tengo poca batería. Voy a cambiar la batería mejor y vuelvo. Bueno, pues tercera batería que pongo. Es que todas estaban un poco descargadas. Un poco, ¿no? Descargadas del todo, pero bueno. Mirad que hoy traigo unas compritas que he hecho. un eh, hice en Kimidori. Y quería enseñaros. No la he abierto. La voy a abrir aquí con vosotros. Me llegaron allí a la península porque ya sabéis que aquí... Están incumpliendo una ilegalidad porque yo pago IVA y cuando recibo los paquetes me quieren cobrar además el Ipsi sin devolverme el IVA. O sea que aquí es que somos tontos. Pagamos los dos impuestos. En fin, chicas. Que os enseño lo que compré en Kimidori. Vale. mira Aquí está. Esto es lo que he comprado en Kimidori. ¿Ven? Viene así. Entonces voy a poner esto a un ladito de la mesa que la tengo a tope de cositas y os empiezo a enseñar lo que he comprado en Kimidori compré este sellito de Julie Nutin de Prima Marketing que son será posible que son estas posible. dos sirenas y vienen en esta mirad vienen en esta en esta bolsita que es dura el sello y, y troquel vale y estaban de oferta y las compré veis en el sello y, y del otro y esto viene mira en un ¿Veis? viene aquí así viene aquí viene el sellito y el troquel y me parece está muy bien para guardar los sellos ¿ves? individualmente y son de prima muy bien qué más de esta misma colección pillé eh, también de prima lo, lo efímera son 42 piezas son todas estas y creo que son adhesivos pero no lo puedo asegurar son de prima y pone lo del copyright, 42 piezas pero yo creo que son adhesivas no, no lo son bueno, pues esta que también son no sé si es de la misma colección yo creo que sí, porque creo que vienen sirenitas y bueno, es de, míralas si sí, veis que trae aquí dos sirenas y tal, pues esta la cogí también allá en quimidores Kimidori me regaló esta maderita. Que es un regalo. Que dice playa. ¿Ves? Playa. A lo mejor... Así vosotros lo veis mejor. Bueno, pone playa, ¿eh? Así. Yo lo leo de aquí para allá. Playa. Me regaló esta tarjetita que viene con koala, osito, conejito y gatito. Y que pone ahí. Familia. ¿Familia que se escoge? Pues sí, porque son los ay las mascotas. Pues esta también. ¿Qué más? Mirad, pillé de lo mismo. De, este, de esta colección de prima de Julie Nutting. Esto. Que es de veranito. Veis, aquí está la sirena. La niña con el gorro. La ballena. Y esto me parece que son rubón. Pero... Ah, no, son termoadesivos. Eso adhesivo y bueno y cogí este paquetillo que también estaban de oferta estaban de rebaja en el Oulet estos que traen son de 10x10 y traen 25 sobres son los de los que los de alú así que son gorditos y es para guardar sellos de 10x10 quería más grandes pero no le quedaban estaban agotados ¿ves? y compré sellos es verdad que estos no tienen el snap, pero bueno, se le puede poner y si no también se le puede poner un, un velcro adhesivo y a ver los que me cogen aquí. Eh, porque los tengo ahí en la en la de estas, del, en la esa blanca del, del Teddy, los tengo ahí guardados. Lo que quiero es colocarlas así bien, pero bueno, esta nada más que puedo meter los que me entren ahí, los de 10x10. Qué más a ah, mirad de Alua así también me compré la plegadera que es muy parecida a la de Marta Estigua, ella lo dice. Yo la de Marta Estigua no tengo ni la blanca ni la rosa. La rosa ya no se puede tener porque está finiquitada, ya no hay más, está agotada y la blanca pues pues no me la compré. Pero esta de Alúa que lleva aquí la lunita, la Alúa. Pues me gustó y dije, bueno, pues me voy a comprar una. Y esta es de, eh, me parece que es de, no es de plástico, es un, como esta, que ya no me acuerdo cómo se llama. Esta, teflón. Pero yo no creo que sea teflón porque los teflón son muy distintos, el tacto uno de otro. ¿Ves? Y me cogí esta, la punta más finita que esta, si os dais cuenta. Y me pillé esta de, de aluga. Eh, me compré estos sellitos que también estaban a muy buen precio. Son tipo Halloween. Tú le puedes poner la cabeza al cuerpo que quieras. Incluso un gorro pirata, un parche, un parche, sí, un parche, un, un moño, una gafa, unos dientes de Drácula. ve Son todo esto. Y son de, de esta marca, que no me acuerdo, exclusives de zinc de Alan Create De Alan Create Y es este. Y estaban bien de precio y me gustaron. Digo, mira, nunca, siempre cojo sellos de Aliexpress y, y nunca cojo de esto Dije, y me gustaron. Dije, bueno, pues me voy a coger un sobrecito. Y me parece que son muy monos además como son muy combinables trae 6 cabecitas y después cuerpo trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 8 cuerpos y lo demás son complementos viene hasta un desatascado. que también compré un pegamento nubo que cada vez que hago un pedido bueno, de vez en cuando no siempre me compro un nuevo porque es muy buen pegamento lo que pasa que es muy caro y trae pues lo que trae, muy poquito pero la verdad es que este pegamento a mí me gusta mucho es uno de los que más me gusta y ellos me regalaron por por la compra me regalaron esto que parece un Midori ¿veis? este te daban a elegir y yo cogí este de flores y, y este y esto que es un como punta pilos. un bolígrafo ¿veis? en blanco ahí con esto y después ya enseñaros que encontré aquí en la colección de round trip de magic hall y les cogí pues la los chivoas, veis que trae este y este está en 40 llevan foil eh, dorado y viene toda esta ¿Qué más le cogí estos otros efímeras que traen 50 igual de la misma colección no tenían todo pero sí que tenían bastantes cosas de esta colección y cogí esto mira que vienen todo esto vienen tarjetas tickets eh, vienen tag y son muy chulos de Run Trip. Este trae 50 y este trae 40. Pero son distintos, ¿eh? ¿Qué más? Me pedí esto que trae 97 stickers. ¿Veis? Por aquí. Mira qué bonitas son. A ver si... Si puedo quitar esto. ahora lo enseño. Voy a quitar esto. Mira. Y por detrás, esto. ¿Veis? Es más o menos como de viaje o algo así. Exploren. Bueno, pues estos son pegatinas. Pues compré este libro que trae 446 pegatinas. También de round trip. De round trip. Mira. ¿Veis? Y traen un montón. A ver, y son gorditas, ¿eh? Mira. Esto también viene en la.. aquí. Mira. ¿Veis? Pues los tickets. Es de la misma colección. ¿Veis? El avión, la flor el cine negro. Un abecedario, sentimiento, las flores. Banner. Más pegatina. ¿Veis? Creo que ya está. Es que son gordos, ¿eh? Pues este. Y de la misma colección. Me cogí el chisme este. No me acuerdo cómo se llama esto. Los lo chisboas. ¿Veis? Adhesivos también. Que vienen todo esto Traen 62. Este. De 30 por 30. Y. Esto es otro. También los cogí. Traen 66 por delante y por detrás. ¿Veis? Mira, esta flor es muy bonita, ¿eh? Y son puffy, ¿eh? El tique, Es muy bonito esto. Es muy chulo. Y por último. Pues. La colección que sería esta que traen 48 papeles. Y creo que esta gente que Midori regalaba un sobre de 30 por 30 si llegaba a un tope. Que yo lo conseguí. Y si pasabas del tope, te regalaban el Midori ese con el bolígrafo. Y yo creo que mi mamá me van a mandar las dos cosas porque superé las dos cosas. Pero nada más que me han mandado el Midori. Esta gente son más rácanas también. Yo que sé, yo qué sé, yo pido poco la verdad, pero bueno. Mira, esta es la colección: 48 papeles, a una sola cara, tarjeta, tag. Esta es una, otra, esta de madera, esta que esta, me gusta regular. A mí la foto me gusta el año. Este papel, este es muy bonito. Este, este también muy bonito. Este de corazones, este de flores, este de cuadritos, la que de paladita. Mira, este de soles, de aviones, rayas al bien Otra camita esta. Me gusta. Esta también de corazones Ticket Estrellas Flores, muy bonita. básico. Y creo que. No sé si se la, la No, sigo. No. Sí. Tira y, y ticket. Esta en rosa. Esta muy bonita. Esta me gusta mucho. Aunque me autobuses. Estrellas. Fresas. Así. Muy bonita. También, chula Esta de bici. Esta, esta de cine, flores, más flores, lunarito, equipaje, esta es muy chula, esta de moras, esta de mantel y se terminó, pues ya está, esto, pues esto es lo que yo me he pedido de la colección nueva de Magic Hall, la de Trip, vale, mira, hay guasi pero yo no lo he comprado, ¿vale? Hay muchísimas más cosas, pero yo me planteé ahí. Y creo que... Ya está. Esto es la colección de Magic Hall. Pues nada más. Esto es simplemente lo que yo me he pedido en esta gente. Que ya os digo que yo... Porque para mí es una de las tiendas de scrap. Y mascarillas que hay. Pero y compro la verdad que de de Pascua a Ramos mira se me acaba de pegar lo del Yule Nutin aquí y me voy a cargar ¿veis? y me estoy cargando esto bueno son cosas que pasan ¿Veis? que tampoco es que no sé y el boli, que esto me lo han regalado y la maderita de siempre y se acabó ¿vale? pues nada chicas espero que os hayan gustado esto creo que lo daban por el día del scrapbooking yo lo compré la semana pasada y no me hubiera llegado hasta hoy pero hablé con ellos y les dije que me tenía que venir para acá y aquí no me lo podían mandar y tal y entonces me hicieron el favor tanto MRV como ellos de mandármelo y que me llegara el viernes pues nada chicas, lo dicho, gracias por seguirme, gracias por estar ahí, gracias por verme, espero que os hayan gustado y hasta la próxima, cuidaros, chao.